Chicos, cómo están? Bienvenidos sean todos a Rincón de Rosy. Hoy quiero traerles esta hermosa propuesta. Miren qué belleza. Si ustedes ven un cambio de luz o notan el que se va un poco a la imagen, eh, la, se pone oscuro, es que están pasando muchas nubes. Bueno, vamos a empezar. Yo hice un pequeño live para saludarla y quise traer esta pieza. Miren, miren qué bella es. Todos los materiales que están aquí lo venden en la tienda de bisutería y estos vienen perforados ya, prácticamente todos. También le, comenté, le he comentado en los tips de Rosy que pueden comprar una, una barra o una mecha en la ferretería y así lo, puede, lo pueden hacer con el taladro de su casa, no hay ningún inconveniente. Bien. Si te gusta lo que estás viendo, por favor suscríbete a nuestro canal, regálanos un like y activa la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerdan que es muy importante cuando te suscribes y comparte nuestros videos. Bien, para esto vamos a utilizar las pinzas, tanto la plana como, la de, como nuestro alicate de corte. Vamos a utilizar estas piezas por separadas, miren aquí donde están. Esta es una base de nácar. Estas son unas estrellitas de mar que la vi muy cojetita. Y esta también. Tenemos algunos cristales del número 6, en los tonos de su preferencia, yo elegí este. Y tenemos los que vienen siendo los pins de cabecita, miren aquí, de cabeza redonda y esto mide aproximadamente 10 milímetros de largo recuerden trabajen con materiales por ejemplo los pines trabajenlo con, eh, con que sean de de material que no se pele o que no se ponga eh, que no pierda su color muy pronto por ejemplo que sean de laminado y así sucesivamente para que su trabajo quede mucho más bonito bien para empezar este es prácticamente es un arete de, de diseño básico eh, para principiante pero se lo quise mostrar aquí en el canal para que ustedes puedan ver todo lo que pueden hacer con, con su imaginación y su creatividad para empezar lo que vamos a hacer es tomar los pin pasarlo por los cristales y con nuestro alicate vamos a cortar un pedacito como así vamos a cortar con cuidado y con nuestra pinza redonda vamos a hacer esto vamos a hacer un giro así de esta forma lo pueden ver Miren. también si gustan lo pueden hacer de esta forma como también enseñé en otra ocasión toman su alicate toman su pinza redonda toman la pinza plana, lo sujetan así, miren, y lo pueden también hacer de esta forma. Bien, lo pueden hacer como ustedes gusten, pero a mí se me hace mucho más fácil o más rápido hacerlo de esta forma, corto aquí. Y lo hago así listo entonces yo voy a ponerle pin a todos estos miren aquí vamos a contar en esta parte de arriba tenemos cuatro y aquí están esos cuatro para que tengan to toda la misma cantidad de cristales y aquí si contamos tenemos tres tenemos tres, miren aquí, tenemos seis, entonces vamos a trabajar con los seis que nos restan, estos son los cuatro de la parte de arriba y vamos a trabajar con los seis. Anteriormente hice un live, como le comenté anteriormente, para saludar a todas esas chicas y ver la calidad del internet cómo estaba. Y vi que está muy bien, así que vamos a seguir haciendo live. Claro está, si el live. La está me lo permite. seguimos bueno aquí tenemos cuatro ya nos faltan nos faltan solamente dos Por favor, tómenlo. Esto también lo pueden lo pueden reservar para cuando hagan. Cuando tengan que hacer conexiones. Cuando tengan que hacer conexiones, por ejemplo, vamos a hacerla aquí. Cuando tengan que hacer una conexión con una perla. Miren, hacen esto. ¿Verdad? Miren. Cuando tengan que hacer conexiones Pueden reservar esos pedacitos de alambre, miren Y no lo desperdiciamos ¿Lo pueden ver? miren Con los pedacitos de pin, ven lo que les estoy, les, les estoy mostrando Con los pedacitos de pin pueden hacer esas conexiones Cuando van a conectar Así que esto, por favor, guárdenlo Para que lo vuelvan a utilizar Bien ahora vamos a tomar miren esto es un pegamento este pegamento se llama f6 no, eh, funciona funciona muy bien pero pero también como yo les he recomendado antes pueden utilizar me gusta más utilizar el, el 6000 yo lo estoy utilizando ahora no lo, no lo he utilizado lo estoy utilizando ahora para ver cómo funciona y cuando yo vea la, la el resultado le voy a hacer una, una referencia sobre este pegamento. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es tomar el, el pin, miren, voy a tomar esta gota que tengo aquí y vamos a poner una, dos, tres. 4, 5. Y aquí tenemos 3, 3 y 2. Ah, no, miren, tiene 5 solamente. Yo puse 6. Entonces, tiene 5. Voy a entrar así, de esta, de esta forma, con la pinza plana. Voy a sujetar. Y yo quiero que esto no me quede muy apretado porque si no, no va a tener movimiento, ¿verdad? Entonces vamos a bajar de esta forma, miren así, ¿ven? Lo que acabo de hacer. Voy a bajar de esta forma. Voy a sujetar aquí mi pieza de nazca. Y también con el dedo que tengo aquí detrás, ¿pueden ver? Voy a sujetar esta pieza voy a hacer esto voy a alar mi mi alambre a mi alambre y voy a dar vueltas así en vuelta firme que no se va a romper Miren. y voy a, voy a esconder mi alambre aquí detrás y con la pinza y con la pinza de corte corto el pedacito sobrante cuidado que no vayan a romper el, el alambre bien miren y así queda con ven lo que les estoy hablando que queda con un poco de movimiento lo pueden ver miren ahora vamos a cambiar este pin. ahora miren con este otro pin miren, esta es, una, esta es una pieza que yo le encontré y me gustó y yo dije, bueno, déjame ver qué hago con ella miren esta pieza tiene un orificio por aquí arriba y yo lo que voy a hacer es, miren, para que eso se sujete por ejemplo, y no se vaya a despegar o no o no se vaya a salir el pino Yo lo que voy a hacer es ponerle un poquito de pegamento. Simplemente. Si ustedes quieren, no lo hagan. Pero me gustaría, me gusta asegurarme. Y voy a entrar el pin de esta forma, mira. Con la cabeza así. ¿Ven? ¿Ven? Ahora voy a tomar los cuatro cristales. 3 y el número 4 voy a sujetar de esta forma miren esto lo voy a entrar así de esta forma hacia la pieza ¿ven? y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer aquí vamos a tomar la pinza plana jalamos poquito recuerden que no tiene que quedar muy apretado para que tenga movimiento lo que voy a hacer es que voy a subir de esta forma pueden ver sujeto con mi dedo esta parte sujeto con mi dedo esta otra parte vamos a ponerlo así para que los dedos puedan ver ¿Verdad? y los cristales que están aquí entonces esto lo voy a subir de esta forma, sostengo y vamos a dar pequeños giros de esta forma y cortamos el exceso del alambre y me va a quedar algo así, ven, miren. Ahora, ya que estas dos piezas están prácticamente terminadas y están listas con mi pegamento, te voy a ver qué tal la reseña, cómo, cómo hace su trabajo y luego le doy la reseña a ustedes. Primera vez, que, primera vez que uso este pegamento. Voy a poner poquito y me gusta porque tiene esta boquilla, como la pueden ver ahí, mira, tienen esa boquilla que es muy fácil de limpiar entonces voy a colocar una de las estrellitas hermosas puedo colocar la otra recuerden que cuando terminen tomen servilletas o papel y lo limpian con alcohol Bien. Ahora, vamos a esperar que seque, después que seque, entonces lo que vamos a hacer es tomar una base, yo tengo esta base, porque le quise poner esta, porque esto como que pesa un poquito, entonces le quise poner esta base a presión, pero de verdad queda muy lindo, Miren, muy práctico, muy verano, esto es muy verano, muy caribeño y vamos a cerrar este aquí, claro está, cierrenlo después que lo limpien bien chicas y chicos, esto ha sido todo yo espero que este hermoso video de este arete que dice verano por todos los lados le guste verano y vacaciones, verdad? Sí. le guste, lo pongan en práctica me envíen sus fotos, nos regalen un like al canal y compartan nuestros videos, bien entonces vamos a esperar que seque, después que seque entonces le ponemos la base a presión que tenemos aquí para darle, otro, para darle un mayor soporte y que no pese tanto Miren, estrella. Si quieren pueden ponerle otro tipo de aplicación. Si gustan pueden ponerle, hacerle más orificio.